Muere el físico Stephen Hawking a los 76 años. En la imagen vemos a Hawking en una playa de Tenerife en 2015. El físico británico Stephen Hawking, el científico que explicó el universo desde una silla de ruedas y acercó las estrellas a millones de personas alrededor del mundo, ha fallecido esta madrugada en su casa de Cambridge, a los 76 años. Estamos profundamente entristecidos de que nuestro amado padre haya fallecido hoy, dicen sus tres hijos, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado publicado a primera hora de la mañana del miércoles. Era un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado sobrevivirá por muchos años. Su coraje y persistencia, con su brillo y humor, inspiraron a personas por todo el mundo. En una ocasión dijo, el universo no sería gran cosa si no fuera hogar de la gente a la que amas. Le echaremos de menos para siempre». Hawking pasará a la historia por su trabajo sobre los agujeros negros y la relatividad, así como por los populares libros divulgativos de los que fue autor, entre ellos el popular Breve Historia del Tiempo, publicado en 1988 y que ha vendido más de 10 millones de copias. A los 22 años le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica, (ELA) y los médicos le dieron solo dos años de vida. Pero vivió 54 años más la enfermedad le dejó en una silla de ruedas e incapaz de hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz. Redujo el control de su cuerpo a la flexión de un dedo y el movimiento de los ojos. Su apabullante intelecto, su intuición, su fuerza y su sentido del humor, combinados con una destructiva enfermedad, convirtieron a Hawking en símbolo de las infinitas posibilidades de la mente humana, y de su insaciable curiosidad. Aunque había una nube sobre mi futuro, encontré, para mi sorpresa, que disfrutaba más de la vida en el presente de lo que la había disfrutado nunca, dijo en una ocasión. Mi objetivo es simple. Es un completo conocimiento del universo, porque es como es y porque existe. Amigos y colegas de la Universidad de Cambridge le han rendido tributo con un vídeo sobre la trayectoria vital y científica de Hawking nombrado siempre como Profesor Hawking, que era como se le citaba en el mundo de la ciencia y un texto de homenaje, en cuyo penúltimo párrafo se resume una conferencia del profesor en su 75 cumpleaños, ha sido un momento glorioso estar vivo e investigar sobre física teórica. Nuestra imagen del universo ha cambiado mucho en los últimos 50 años, y estoy feliz de haber hecho una pequeña contribución. El profesor Stephen tope, vicerrector de la Universidad de Cambridge, también le ha rendido tributo con estas palabras, el profesor Hawking fue una persona única que será recordada con cariño y afecto no solo en Cambridge, sino en todo el mundo. Sus contribuciones excepcionales al conocimiento científico y a la popularización de la ciencia y las matemáticas han dejado un legado indeleble. Su personaje fue una inspiración para millones. Le echaremos de menos. Stephen William Hawking, nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, aunque su familia vivía en Londres, ya despuntó en el colegio de St. A Albans, localidad a la que se mudó su padre. Allí sus compañeros lo apodaron Einstein por su interés por la ciencia. Hawking saltó a la fama junto a su colega Roger Penrose a finales de la década de 1960. El motivo, su teoría de la singularidad del espacio-tiempo. Los dos físicos aplicaron la lógica de los agujeros negros al universo entero asunto que el primero detallaría más tarde para el gran público en Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros 1988. Desde los 21 años, la enfermedad condicionó la vida de Hawking. La ELA destruyó poco a poco su cuerpo, su capacidad motora, sus músculos. Primero le postró en una silla de ruedas y luego le quitó la capacidad de hablar. Además de por su brillantez y sus cualidades divulgativas, Hawking se convirtió en una estrella mundial por la obstinación con que se agarró al mundo. En 1985, una neumonía empeoró su salud, obligándole a respirar por un tubo. Nunca más pudo usar su voz. El físico optó entonces por un artefacto electrónico, un sintetizador de voz, para burlar el silencio. La voz robótica de Stephen Hawking se convirtió en parte de su leyenda. Los agujeros negros marcaron su vida en enero de 2014 presentó un polémico artículo defendiendo que no existían. Al menos que no existían de acuerdo a cómo se habían entendido hasta entonces. Un agujero negro es un lugar de gran densidad y energía. La teoría decía que a partir de un punto, la energía la luz no podría escapar a su gravedad. Hawking argumentó en cambio que sí podría, que no existía un horizonte de sucesos, esto es, un punto de no retorno, sino un horizonte aparente. Así, el agujero negro contendría la energía durante un tiempo antes de dejarla escapar. En una entrevista concedida al país en 2015, el físico se refirió a la vida extraterrestre, una de sus últimas obsesiones. Si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América, a los nativos americanos no les fue bien. Estos extraterrestres avanzados podrían convertirse en nómadas, e intentar conquistar y colonizar todos los planetas a los que pudiesen llegar. Para mi cerebro matemático, de números puros, pensar en vida extraterrestre es algo del todo racional. El verdadero desafío es descubrir cómo podrían ser esos extraterrestres. El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, Rafael Rebolo, recuerda a Hawking como una mente brillante atrapada en una jaula, después de mantener relación con él en sus tres visitas a sus instalaciones. De esa relación surgió la idea de nombrarle profesor honorario del IAC, cosa que el británico aceptó encantado. Tenía grandes inquietudes y siempre trataba de formular preguntas sobre nuestro trabajo, sobre si encontraríamos planetas similares a la Tierra, rememora Rebolo, que no olvida la primera pregunta que le hizo el famoso astrofísico, sobre si los telescopios Cherenkov que se están instalando en la palma podrían corroborar la llamada radiación de Hawking, llamada así en su nombre. El IAC tenía previsto construir un edificio en sus instalaciones para darle un despacho a su único profesor honorario, y Rebolo insiste en su intención de levantar el edificio y darle el nombre de Stephen Hawking, que dependerá del compromiso económico del Cabildo de Tenerife, informa Javier Salas desde Tenerife. Su vida, en lo profesional y en lo personal, fue un desafío a los límites. Hawking viajó por todos los continentes, incluida la Antártida. Ganó premios entre ellos el Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en 2016, aunque el Nobel se le escapó. Se casó dos veces, fue padre de tres hijos. Se convirtió en una suerte de icono pop, que apareció en series como Los Simpson y The Big Bang Theory, de la que se declaraba fan. Celebró su 60 cumpleaños subiendo a un globo aerostático. Cinco años después, probó la gravedad cero a bordo de un Boeing 727. Cuando le preguntaron por qué hacía todo eso, Respondió, quiero demostrar que la gente no debe estar limitada por discapacidades físicas, siempre que su espíritu no esté discapacitado. Noticias del Mundo honra y homenajea al gran astrofísico, recordando una de sus célebres citas, la raza humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir. Hasta siempre amigo. Oxford, 8 de enero de 1942, Cambridge, 14 de marzo de 2018. R.I.P.